no se para la de puntada hasta las cinco se ni ni mucho tarde con con se paga para Suma huñi kaldo tamikuccaniko? caldo está pa morán? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está ya ya, está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué necesitamos tu voluntad. Y estamos percibiendo también nosotros. Ima caí pesotín, el pampa, imá sotín, una pampa, Tinko una pampa. Tengo una pampa, ¿Dónde Germán. ¿Por Sí, por qué imanta. ¿Cómo está? ¿Cómo ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? El arcaí siempre presente, presente en su manante y en su ojo y en donde que debe corresponder. El arcaí siempre presente. Estamos en Jarguarazo. Apu Jarbarazo, exactamente, señor. Apu Jarbarazo. Aquí nosotros nos encontramos, el arcaí. Todo el grupo, todo el pueblo, estamos volcados en este jarbarazo. Gracias. Larcay, Soras, Paucarai Paico, estamos haciendo homenaje a nuestro ritual, a nuestro Apu Jarbarazo. No dependemos del resto. Eso será o, otro, otro, otro, otro tema, otro tema. Ya, ¿qué Thank <laughs> you. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, ya ya sigue, ya Eli, hije, hije, hije, hije, hije, hije, hije, hije, hije, hije, hije, hije, hije, hije, hije, hije, La banda. Saluda a la prensa también, saluda a la prensa también. Por este homenaje a nuestro ritual, a Pujaguarazo. Distritos Baico, Baujaray, Solas y Larkay, presente en este ritual, homenaje a nuestro Pujaguarazo. Por si estamos correspondientes. El fuente de vida en todo nuestro distrito, en toda la de Sucre. Salud, profesor. Salud, salud. Salud, salud, salud. Claro, ya... salud oscuros, no peña... de Salud, que los Salud, Paña. Salud, Kim Santa <imitario> Churali. Ah, ¿quién Santa? Ah, mamá, Kim Santa Kim ¿Quién Santa Chulal? ¿Quién Santa ¿Quién Santa Gracias mamá, te agradezco madre, muchas gracias mamá, Te agradezco. Sí. Muy agradecido. madre. A ver, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué La ¿Qué la, la del ¿Qué del, Claro. Del, no, que una vez, gracias. Eh, que Hay, que una vez más agradecer a la Apujar Barazo A Dios Y a las personas que están presentes Por permitirnos pisar este suelo digno Por este suelo milenario De nuestro Apujar Barazo En ese sentido nosotros como autoridades locales Tenemos la responsabilidad De velar la integridad De nuestro Apujar Siempre lucharemos en ese contexto de, de, de, de ver todo, todo lo que sea trascendental. En ese sentido, quiero pedir también unas urras con otros individuos, hermanos, Payco, Baucaray, Soras y Unánimemente luchando, la integridad de nuestro Baucaray fuente de vida de todos nosotros. Fuente de vida, como han manifestados los baños termales. Fuente de vida del río Chicha. Chicha. En ese sentido, un brindis en honor a nuestro majestuoso Apu Jarbarazo. Salud, Jarbarazo. Un aplauso. Salud, Salud. Salud, Salud. Tres horas. Alcalde. Acá el chatón está acá, vaya, vaya, vaya, está acá vaya, vaya, acá vaya, vaya, vaya, Sí, sí, sí vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, de vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, Bienvenido al paloazo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Un espacito, muy bien, muy pues, bien. Tres urras con otro apujar barazo. Tres urras por Paico, Paucaray, Larcaí y Soras. Pido la unidad porque queremos trabajar en función buscar desarrollo, en función a proteger nuestro medio ambiente, en proteger. A nuestro trascendental Apujarolazu. Por ello, unánimemente pido las tres urras. Tres urras por Jarolazu. ¡Y! ¡Y! ¡Ral! ¡Y, ¡Ral! ¡Y, ¡Ral! ¡Y ¡Ral! ¡Vamos! Una vez más saludarles, colegas, alcalde Soras, baico alcalde Chalcos, y también que nos honra. Estamos lo más cerca, lo más alto y cerca al cielo. Ya hemos manifestado, venimos acá a reconocer a nuestro Apu Amani, a Jarguarazo. Hace millones de años él existe, nos ve, nos proporciona agua y todo, ¿no? Ya sabemos todo, mi compromiso abierto, estamos acá, todos somos hermanos, autoridades de la provincia de Sucre, alcaldes, hermanos, presidentes de la comunidad, todos son conjuntos, señores músicos, para mí igual, es un honor estar acá siempre. No me quedan más palabras. Por este gesto, profesor Dionisio, por su familiar, toda la comunidad de Paico. Gracias profesor, quedamos muy honrados, muy agradecidos y siempre quedará. El resultado será nuestro trabajo por el desarrollo, más que nada por el margen izquierdo de Río Chicha. Compartimos nuestra carretera, compartimos tantas cosas y siempre estemos unidos. No hay nada que pueda vencer. Gracias también por acompañarnos en este instamiento, profesor Zenón. Igual te vamos a acompañarle hasta que pueda hacerlo. Creo que ese es el final. Muchas gracias y un aplauso para todos nosotros. Bien, hermanos alcaldes, señores presidentes de las distintas comunidades de nuestro margen izquierdo río Chicha, hermano Zenón, alcalde de Chalcos, me place, me honra, también la oportunidad de decirles en este lugar de Apujarguarazo, que nosotros tenemos que pelar, todos unidos. Nuestras ideas tienen que ser sólidas, por principio. Tenemos que mantener, porque solamente depende de nosotros cómo estemos preservando a, nuestra, a nuestro Apujarguarazo. Sinceramente, nosotros tomamos en las, en las aguas, tenemos nuestros ríos. ¿A raíz de qué? De nuestro Apujarguarazo. Por eso, hermanos, aquí en el Apujarubarazo na, a nadie se distingue. Nuestros hermanos pueblos de Soras, Paucaray, Chalcos, Chilcayo, ¿por qué no decirlos también? del mismo Querobamba, Morcoya, todos ellos no hay ningún tipo de discrepancia, si no tenemos que unirnos así. Entonces, en ese sentido, hermanos, me place también decirles de que me siento muy contento, satisfecho no, de verlos a ustedes presentes. Nuestros hermanos Aquí de Paico, de Chalcos, de Soras, Larcay, Paucaray, estamos aquí unidos y así unidos tenemos que hacer y forjar el desarrollo de nuestro pueblo, hermanos. La verdad, sinceramente, me siento muy emocionado al expresar estas palabras que simplemente hoy estamos sentando bases y se vamos a sellar para el futuro. Entonces en ese sentido, hermanos, muchísimas gracias y quiero decirles, tres vivas, tres vivas por nuestro apojadoso. ¡Que viva, Brazo. viva ¡Que ¡Viva! ¡Que viva Apujarborazo! ¡Viva! ¡Que viva Apujarborazo! ¡Viva! Viva, ¡Viva! Gracias, hermanos. Espero de que también nuestras visitas, como hayamos coordinado, hermanos alcaldes, empecemos y continuemos. Y mi comunidad de Chalcos también espera brazos abiertos a ustedes en las actividades que, que vamos a realizar. Y espero contar con su voluntad de cada uno de ustedes. Igual, también estaré presente al lado de ustedes, hermanos. Y aquí, en esta zona tan hermosa, somos una sola familia. Y esperamos compartir lo que tenemos y regresar con, esta, con este gesto tan, tan maravilloso, tan histórico, que estamos encantando, hermanos. Muchas gracias con todos ustedes. Buenas noches. ¡Soras! Chalcos, Paucaray, Unidos, Paico, estamos, todos juntos para lograr y así nuestro proyecto sea viabilidad. Señores alcaldes, que están presentes acá, por favor, pedimos el progreso y el desarrollo. Muchísimas gracias a esta unión. Es la primera vez que vengo a, a nuestro Apo Caruarazo. Agradezco esta unión y que no sea la última y la primera. Muchísimas gracias y que siga. Señores alcaldes, muchísimas gracias. Agradecido, señor presidente. Agradecido. Ahí va, ahí, ahí, ahí. Sí. Sí. A equipa, suave sí, no más, ¿no? sí! No. No. ¡Ay, a sí, sí! sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! la sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, Larcai ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Fuerza, fuerza. Free. No se puede, ¡Mierda! <risa> el ¡Mierda! <risa> ¡Mierda! <risa> el ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! A vamos de Ay, ay, mi alcalde. cáncer! ¡Mira, el cáncer! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, Estamos ¡Es eso! ¡Es eso! eso! ¡Casanky! ¡Cusciba to to to ¡Nada más de cabeza! ¡Salud y No no no no